Hola, soy Fernando Muñoz, trabajo en la consultora Señor Muñoz Consultores, una consultoría que está en la zona de Andalucía, en Marbella, y trabajamos para pymes de toda de toda España. El, muy enfocados al tema de turismo, sobre todo por la zona en la que en la que estoy, eh, pero en general cualquier estrategia de deseo podemos llevarla de tanto... llevando Trabajo on-site, trabajo inside, eh, llevando trabajando con la empresa, trabajando con, con los trabajadores de la empresa o bien haciendo una consultoría desde, desde fuera, haciendo una consultoría tradicional. Sí, por supuesto, es una cantidad ingente de tráfico la que se puede conseguir a, eh, gracias al posicionamiento de buscadores. Lo que no voy a recomendar nunca es solamente una estrategia de SEO. Eh, si tu mercado, tu, tu trabajo y tu, tu potencial, vamos a decirlo así, depende de lo que el algoritmo de el algoritmo de, de, de los buscadores te den, es una estrategia muy equivocada y muy arriesgada. El SEO aporta a poco que lo hagas bien, aporta ingentes o sea, en cantidades de tráfico. Brutas. Pero claro, si solamente la tienes eso, si solamente tienes ese tráfico, ¿qué pasa si Google o Yahoo o el buscador que sea, tu, tu buscador, desaparece? Tu negocio se va a pique por, por no tener otro punto de entrada. Es ese, lo que siempre se ha dicho en España, es no poner todos los huevos en la misma cesta. Intenta que el SEO sea una pata más. Pero invierte en traf, invierte en, eh, en notoriedad, invierte en marca, invierte en CPC, invierte en social media, invierte, invierte en muchos campos, invierte en publicidad tradicional, porque todo va a sumar para potenciar tu marca. A la pregunta, ¿recomiendas hacer SEO? Por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí, eh, pero no haciendo solamente SEO, hacer una web única y exclusivamente... Eh, para conseguir el tráfico SEO creo que es una mala estrategia es complicado, es complicado la verdad es que es complicado eh, hay una frase popular que se utiliza mucho que es que eh, el SEO no es hacer una cosa bien sino hacer 200 cosas bien, con lo cual hacer solamente una cosa lo veo complicado, lo que sí obviamente es eh, no correr riesgos no correr el riesgo desde el punto de vista en que el algoritmo es muy claro en lo que puedes hacer y en lo que no puedes hacer. Entonces, cumple esas reglas. Cumple las reglas, cumple siempre las reglas. Si siempre cumple las reglas, no vas a tener problemas. No te va a afectar a las actualizaciones. No te van a afectar eh, los cambios de, de, de algoritmo. No te van a, actualizar, no te van a, a, a, a, a machacar cuando... Eh, un proveedor tuyo uno, uno de los proveedores de enlaces y demás, eh, desaparece no te, va, no te va porque no es tu core del SEO, no es, no es el core de tu SEO es muy manido y la verdad es que eh, estamos muy hartos de decirlo pero invierte en que tu web sea útil para el usuario el usuario es el que te compra entonces Pensar en SEO, hacer una web pensando en SEO es bueno, es más, es lo que hay que hacer. Pero eh, piensa que las máquinas no compran. Las máquinas no hacen transacciones. Las que hacen transacciones son las personas. Con lo cual, hacer tu web pensando en el SEO, pero sobre todo teniendo en cuenta a las personas, porque las máquinas no compran. Quizá esa sería Quizás ese sería el, el kit de la cuestión. Hacer todo pensando en SEO, pero sabiendo que tu núcleo fundamental es el usuario, es la persona. Sí, la respuesta tiene que ser sí, o sea, y sin matices. La cuestión está en que el congreso, ¿qué lo haces? ¿Para otros profesionales igual que tú? ¿O lo haces para el, para el profesional al cual le puedas vender? Yo creo que ambos dos. El congreso para profesionales, para personas que hacen SEO, es muy interesante porque además eh, el SEO es una comunidad muy abierta, el SEO da muchísima información y eh, en, este, en este congreso y en otros congresos sobre SEO que hay en España se da muchísima información, mucha más que se, la que se da en, otro, en otros campos. Pero es muy importante que los SEO seamos capaces de enseñar qué es lo que hacemos. Y ese enseñar qué es lo que hacemos es tan sencillo como el SEO es dinero. Y el SEO tiene que demostrar que si ha hecho A se consigue B y si ha hecho C se consigue D. Entonces, los congresos en esos dos formatos, tanto en el formato para profesionales como en el formato para eh, personas, por ejemplo, de marketing que toman decisiones, son muy, muy, muy, muy necesarios. Todos hemos aprendido a base de, de, de leer a otros compañeros, y sobre todo los compañeros que llevan muchísimo más tiempo, y, y todos, obviamente, debemos vender que lo que estamos haciendo es eh, productivo. Entonces, eh, a la pregunta, eh, por supuesto que sí, hacer, hacer congresos eh, es, eh, es fundamental, es, es bueno en todos los sentidos, no encuentro algo como para que no para que no lo sea.